Hola, ¿qué tal, amigos? No saben cuánto me alegra de volver a estar de nuevo con todos ustedes en mi canal Creaciones Betina. El video de hoy es una petición. Me pidieron que hiciera una tarjeta de amor en forma de gatico. Es sencilla, económica y muy fácil de hacer. Espero les guste. Ahora vamos con la lista de materiales y el paso a paso. Vamos a utilizar goma eva fucsia y como va blanco en este extremo vamos a medir 2 centímetros vamos a aplicarle silicona líquida yo ya lo había hecho y pegamos acá en esta parte vamos a medir 2 centímetros medimos los 2 centímetros igual acá no vamos a hacer la línea porque esto es para para una medida para empezar a aplicar la silicona líquida. Lo vamos a hacer en este lado y en este otro lado. Pueden hacerlo también con silicona caliente. Vamos a pegar así. Doblamos hasta los 2 centímetros que medimos. Pegamos acá y pegamos acá. Queda como un bolsillo. Ahora vamos a cortar un rectángulo de 9 por 15 centímetros y vamos a redondear estos lados aplicamos silicona líquida y pegamos vamos a fijarnos que en los dos lados nos dé 5 centímetros ahora con un micro punta para decorar vamos a hacer unos punticos igual lo hice en estos dos lados vamos a doblar acá este, esta goma de eva blanca que sería para pegar un cierre adhesivo velcro vamos a aplicar silicona líquida a este lo pegamos bien en el centro y vamos a pegar este otro acá aplicamos silicona líquida vamos a doblar y presionamos para que pegue bien el cierre adhesivo de la hoja blanca nos quedaría así acá como pueden ver redondeé las partes o los lados blancos y voy a acercar acá un poco para que miren que voy a seguir decorando con puntitos esto es opcional si lo desean hacer pero la verdad me parece que queda bonito nos quedaría así ahora vamos a cortar dos cuadritos en goma eva de 5 por 6 centímetros igual este 5 por 6 centímetros vamos a doblar acá en la mitad y vamos a hacer una orejita y esta igual la doblamos en la mitad a lo largo que sería para hacer las manitos del gatico con marcador mire café voy a hacer acá estas bolitas a la manito y acá en el centro vamos a hacer una más grandecita Nos quedaría así, como pueden ver, en los extremos también le dice punticos negros. Vamos a hacer lo mismo con esta, porque serían dos manitos. A la orejita también le dice punticos y a la orejita vamos a cortar igual dos. Ahora vamos a pegar cada parte. Vamos a aplicar silicona líquida y las manitos las vamos a pegar una a un lado y la otra en el otro lado. Nos quedaría así, acá ya pegué las orejitas. Ahora vamos a decorar esta parte superior que sería la carita del gatico. Acá con estos dos dedos voy a medir más o menos dónde podrían ir los ojitos. Voy a hacer dos bolitas. Y ahora voy a pintar. Ahora voy a hacer acá como la naricita o el hocico del gatico. Y en ambos lados vamos a hacer las barbitas, que serían dos rayitas. Esto es como un gatico kawaii. Igualmente a las orejitas le voy a hacer estos dos triangulitos para decorar. Y pintamos. nos quedaría así. Si deseas darle brillo a la tarjeta lo puedes hacer con murano. Yo lo hice con blanco y rosado y lo hice con pegante en barra. Nos quedaría así. Acabo de hacer los dos punticos negros de los ojitos del gatico. a cortar seis cuadritos en cartulina de 8 centímetros por 9 centímetros esto sería para hacer unos mensajitos o escribir mensajes vamos a hacerlo con marcadores recuerden que este marcador es poster marker ya les había dicho es como una témpera este es un marcador gráfico marcador y color los pueden encontrar en las papelerías y voy a utilizar también el corrector líquido vamos a escribir mensajes, en este caso voy a escribir acá la palabra love. los mensajes son los que ustedes deseen Un marcador rosado voy a hacer la letra O igual la V en caso de que no tengan estos marcadores pueden utilizar cartulinas del color que deseen para que puedan utilizar los marcadores permanentes y terminamos escribiendo, haciendo la letra E para decorar voy a hacer unos corazoncitos y con el corrector líquido vamos a hacer punticos si no tienen corrector no lo encuentran pueden hacerlo con vinilo acá está otra ya le tenía los punticos hechos voy a copiar este mensaje Sería, Eres el amor de mi vida. Igual voy a decorar con unos corazoncitos. Los mensajes serían, Contigo todo es mejor. Siempre juntos es lo mejor que me ha pasado y te amo con el corrector líquido le hice estas lucecitas a los ojitos ahora voy a aplicar silicona líquida acá en esta parte en este lado vamos a tomar una cinta ilusión de 33 centímetros de largo por 2 de ancho sería para hacer un monito. por eso aplicamos la silicona en la orejita para que vaya secando Vamos a organizar bien el bonito y acá esta parte vamos a sellarla para que no se dañe el bonito Y pegamos. Ahora vamos a abrir para copiar acá un mensaje. Como es de amor, vamos a copiar, o voy a copiar, para, para ti. con amor si es de cumpleaños sería de cumpleaños la frase es según la ocasión para la ocasión que necesites y acá voy a decorar con estos dos corazones ahora vamos a colocar del bolsillito los mensajes recuerden que también pueden colocar fotos o chocolates, vamos a cerrar y en esta parte inferior se escribe el nombre de la persona la cual va a regalar la tarjeta y la fecha, voy a decorar también acá el nombre, pueden hacerlo con marcador negro para que se vea más.